Alberto Ibarra Palafox, voy a hacer, eh, bueno, tendría que tomar una sesión completa para hablar de él, pero mmm, disculpa, tengo que hacerlo de una manera muy resumida. El doctor Ibarra Palafox tiene formación jurídica, una licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, la maestría la tiene en Gran Bretaña en teoría política, tiene una segunda maestría en Derecho, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado también aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México actualmente, bueno, se, se desarrolla como investigador ya desde hace más de 12 años, tengo entendido este currículum no creo que esté actualizado eh, 16 años me está diciendo como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por lo tanto ha dirigido varios proyectos de investigación varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado Actualmente es el secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sus líneas de investigación, entre otras, eh, como la privatización de la salud, eh, que son los, eh, sus proyectos que están en proceso, algunos ya concluidos, eh, la privatización del petróleo en México, el multiculturalismo y los derechos de las minorías, los derechos humanos también. Entonces, esto es entre una innumerable eh, cantidad de artículos y libros de su autoría que pueden tener, a los cuales pueden tener acceso en la librería, esta biblioteca en línea del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Entonces con mucho gusto recibo y presento a ustedes al doctor Francisco Ibarro Palafox sí, Muy buenos días A todas y, y a todos, muchas gracias a, eh, a Claudia, a la doctora Claudia Mendoza, por la invitación eh, para un tema de particular interés para, para, para mí y yo creo que también para, para muchos de ustedes, hablar de la constitución y de, de la interculturalidad. Eh, es una… a ver, ¿cómo he pensado abordar esta, esta exposición? He sido profesor de Teoría de la Constitución por ya algo así como 12 años. He dado Teoría de la Constitución en la Facultad de Derecho y también en, en escuelas con las cuales el Instituto tiene, tiene convenio, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entonces he dado Teoría Constitucional durante un buen rato. Es una materia muy importante para la formación de los juristas, pero es una materia también básica para quienes este, eh, no son puristas pero se acercan se acercan a los temas, a los temas del derecho como sé que muchos de ustedes eh, vienen de profesiones diferentes y relacionadas con la profesión eh, pues comenzaré por nociones eh, importantes, básicas eh, que les permitan comprender eh, qué es el fenómeno constitucional qué es el constitucionalismo y cómo se ha desenvuelto este fenómeno en México, hasta tener las bases de lo que nosotros podríamos denominar un con constitucionalismo intercultural. Eh, bueno, em empecemos. Quisiera decirles algo eh, esencial. Eh, debería ser obvio para los juristas, pero no siempre lo es. Por los juristas me refiero a quienes tienen formación de, de, de licenciados en Derecho, analizan las normas, analizan las leyes, etc. El fenómeno constitucional es un fenómeno relativamente reciente, relativamente reciente si consideramos a nuestra cultura y a nuestra civilización en el largo plazo. En el caso de México tenemos una eh, civilización muy antigua que se remonta eh, eh, siglos, siglos, muchos siglos antes, a la presencia de eh, Europa en el continente americano, y después eh, de la presencia de, de, de Europa en el continente, y particularmente de, de la corona española en lo que fue el territorio de la Nueva España, se insertó una tra tradición jurídica eh, distinta, ajena a la tradición de los pueblos originales, pero que no era una tradición eh, constitucional. Eh, los, primeros, eh, los tres primeros siglos, bueno, no son tres primeros siglos, son 300 años, eh, los 300 años de la presencia eh, de la corona española en lo que fue la Nueva España antes de lo que ahora es México, se caracterizó por tener un, re, un régimen jurídico eh, muy diferente al nuestro. Solamente doy algunos, eh, algunos tips para que podamos identificarlo. No existían constituciones, por ejemplo. Es decir, las constituciones no existían en Nueva España. La Nueva España había heredado, había heredado una tradición jurídica que se llama el Ius Comune. El Ius Comune es una tradición jurídica que combina ¿sí? el derecho romano, que fue descubierto en Europa, y así es, fue descubierto en Europa porque lo perdieron durante siglos, fue descubierto en Europa en el siglo XIII, más el derecho canónico, el derecho de la Iglesia Católica, y el derecho propio ¿sí? de la península ibérica. El derecho común era un derecho que se, eh, que se replicaba en todo el continente europeo y tenía esta misma estructura. Lo único que variaba era la parte local, ¿sí? estamos en el territorio de lo que ahora sería Francia el Ius Comune era esta combinación de derecho romano más derecho canónico más el derecho de la Galia eh, en Alemania eh, tendríamos este Ius comune que era el canónico más el derecho romano más el derecho local que era el derecho de lo que había sido el como ven este derecho, este luz Comune, no era un derecho eh, de constituciones, eh, era un derecho de casos prácticos, era un derecho eh, que se resolvía a través de litigios y que daba un espacio a las tradiciones locales de los pueblos. Eh, les acabo de decir que en este, en el derecho común en la tradición ibérica era una combinación de canónico, románico, este, y, y, y hispánico que es ahora Francia, era canónico, romano y gálico. ¿no? Entonces este derecho común que se implanta, en, que se implanta en, en Nueva España, pues permitía, ¿sí? permitía esta flexibilidad. Había esta, consideración, había esta consideración hacia el derecho de, las, de los segmentos locales, ¿no? Hacia el derecho de los. Eh, Pueblos, y bueno, el pizarrón está ya creo que es momento de, de aprovechar, ¿no? Si sí, el pizarrón me va a ser, va a ser muy útil para explicar esto, utilizar esta segunda parte, para que sea más visible, tenemos antes de 1800, ¿sí? antes de 1800, tenemos el Yus Condé, es una tradición jurídica que viene de Roma. es una combinación de derecho, de derecho romano, de derecho romano es una tradición de derecho canónico y es una tradición del derecho local dependiendo de donde nos encontremos había pues una tradición propia de, de, de la península ibérica de lo que era la Galia y en el caso de la Nueva España había instituciones eh, instituciones jurídicas que implantó la corona española para eh, impartir justicia a los pueblos esta justicia propia de la concepción occidental. Eh, había, un de, había un tribunal de indios, había un tribunal, eh, enca, era un tribunal encargado de, la, de la solución de las disputas entre los pueblos, de los problemas entre los pueblos, muchos de los cuales eran problemas de, de, de tierras. Con el constitucionalismo, el fenómeno constitucional, y era un derecho de casos, no había constituciones eso es muy importante no existían las constituciones al final del siglo XVIII pasa algo en Occidente comienza una codificación de las normas, comienza el fenómeno el fenómeno constitucional este fenómeno constitucional significa una ruptura con el luz común y lo que trata de crear el derecho constitucional es una norma fundante, una norma de la cual vivió a las otras Nuestra primera constitución es de 1824, que solamente fue vigente para, para Morelos y sus no crean que tampoco, eran, eran unos miles de personas. Y eh, con la independencia tuvimos la de 1824, después tendremos la de 1857, y vendrá la de 1924 qué caracteriza, es muy larga esta historia, no puedo en todos los detalles pero qué caracteriza a, esta, a este fenómeno constitucional primero va a negar la tradición del Dios común ¿sí? este derecho que permitía integrar el derecho de los pueblos de alguna manera no es un derecho de litigio ¿sí? la enseñanza jurídica era una enseñanza de casos prácticos, antes de que en cambio, cuando aparece el constitucionalismo, esto pasa en todo, todo Occidente y México no, no sigue. Y sería falso decir que México copia las constituciones de otros países. Incluso México tiene constitucion, constituciones antes que otros países europeos, porque es un fenómeno que abarca a todo el hemisferio occidental, a los dos hemisferios occidentales: el ¿eh? que está en Europa y el que está en América. El fenómeno constitucional está asociado a una noción, a un concepto que ustedes ya han visto, que es el de nación, crear un Estado Nacional. Este es el primer problema que vamos a tener con el constitucionalismo. El Estado Nacional, si pues ustedes alguna vez pueden ver la Constitución del 14, o la del 57, que son constituciones que crean instituciones y están pensando en crear un Estado Nacional piensan en una especie de Estado incluso uninacional, todos ellos, están rompiendo, caso muy no concreto estas, estas dos, están rompiendo con el orden constitucional, y tienen como sustento ideológico, ¿sí? esta idea también vigente en Europa, que vamos a construir una nación, vamos a construir una nación mexicana. ¿sí? Aquí es cuando aparece el fenómeno de la nación mexicana, está desde luego estrechamente vinculado a la creación del Estado Nacional Mexicano una de las grandes hay, hay desde luego ganancias significativas en esta tradición jurídica, en, en este nuevo momento de la tradición jurídica del occidente porque apenas está apareciendo en el mundo la primera, las primeras constituciones Estados Unidos y la francesa son de finales del siglo XVIII. Después siguen las constituciones este, americanas. Eh, tenemos la primera de Venezuela, es de, de Latinoamérica, la primera es venezolana, si mal no, no recuerdo es de 1811. Y comienza todo un fenómeno constitucional en, en Latinoamérica. Lo que se va a perder en esta, en esta gran revolución, no solamente militar, sino una guerra devastadora en. El territorio mexicano y en el de muchos países, basta ver lo que pasó en Venezuela, eh, no solamente esta, esta revolución militar, sino también esta revolución de las ideas, esta revolución de crear una constitución que fuera este, el vértice de todas eh, las normas eh, que le siguen, es un cambio de mentalidad. Pasa por crear una sola nación y este es el primer problema que vamos a tener en el mexicano y en el constitucionalismo de toda Iberoamérica. Es un constitucionalismo que niega desde el principio ¿sí? las eh, tradiciones, digamos, en las instituciones jurídicas españolas que de alguna manera mediaban para tener una paz con los pueblos originarios de lo que era la Nueva España. Lo que quieren construir es una sola nación, la nación mexicana. Pero esto se repite en cualquier otro país. Lo que quieren construir en España, en la nación, en la nación española, en la nación francesa, todavía en Francia, en la revolución, en, en la revolución francesa, los bretones que están en el norte, en el territorio francés, hablaban otra lengua, ¿sí? diferente. Entonces hay un proceso de constituir todo un este fenómeno occidental tiene, pues, la, tiene el proyecto eh, de crear una sola nación. Ustedes saben que esto históricamente no fue posible. ¿sí? No era posible crear una sola nación en un territorio donde había decenas de pueblos originales. Pero este, es, este es el constitucionalismo del siglo XIX y el del siglo XX. Lo, lo trato de ilustrar para que ustedes dimensionen el costo, el costo cultural que significó el Constitucionalismo. Porque al mismo tiempo que nos da una Carta de Derechos, las constituciones del siglo XIX y la del XVII son importantes porque nos dan una Carta de Derechos y nos dicen nos reconocen derechos particulares, los primeros son libertad de prensa, por ejemplo, libertad de expresión, libertad de tránsito, la constitución del 14 se establece en la inviolabilidad del domicilio. No son constituciones que establezcan libertad de conciencia. Ninguna hasta la del 57. Estas son constituciones católicas que reconocen una sola, perdón, una sola religión. Pero toda esta tradición constitucional tiene como proyecto único crear un Estado uninacional. Esa es la palabra más apropiada un Estado unidimensional, ignorando a las otras naciones que convivían en con lo que ahora es el Estado mexicano. Tiene sus ventajas, desde luego nos da una carta de derechos, después la del 57 nos dará un juicio de amparo para defender estos derechos, pero no reconoce la tradición histórica de la Nueva España de crear algunas instituciones, no creo que, que fueran buenas de ninguna manera, pero había algunas instituciones que permitían mediar con los pueblos originarios establecidos en lo que ahora es México. Este periodo, incluso se extiende hasta el 67, va a ser tremendamente contradictorio porque los liberales que finalmente van a ganar la guerra De, de varias décadas, particularmente la, la, la guerra de reforma, la que será justo después de la constitución del 57, va a ser una ruptura radical. Se van a enfrentar de manera, de manera implacable liberales y conservadores. Aunque sabemos históricamente que los liberales tenían algo de conservadores y los conservadores tenían algo de liberales, hay una guerra civil implacable. Si los conservadores no quieren a la constitución del 57, se enfrascan en una guerra de reforma, una guerra de tres o cuatro años aproximadamente, la ven perdida, piden a Francia que les ayude, hay una intervención en México, este, eso es en el mediados de los 60 y los franceses van a salir finalmente eh, derrotados este, hacia el 67. Cuando triunfan los liberales, ¿sí? y consolidan a la constitución del 57, como nuestra constitución inician un proceso lo que ahora se llaman privatizaciones es el, gran, el primer gran proceso privatizador que tenemos es el que inicia muy grandes. había eh, lo que ellos llamaban tierras, tierras este, muertas expiden eh, piden una ley para la, para la venta de las tierras, tierras muertas estas leyes no eran, eh, estas tierras no eran muertas muchas de esas tierras eran eh, de los pueblos Dinarios, ¿no? Pero los liberales las venden. ¿no? Los liberales las venden, es el primer gran proceso, digamos, de transformación del capitalismo en esta etapa moderna de México. Eh, también afectan los bienes de la iglesia. No eh, perdamos de vista que la iglesia tenía grandes extensiones eh, de tierras y las otras tierras ¿sí? eran de los pueblos. Afectan a las dos, ¿sí? las venden. Es el momento en el cual se crean las primeras grandes riquezas ya mexicanas, o sea, el Estado mexicano, ya no es Nueva España, estamos en el Estado mexicano. Como ustedes ven, el constitucionalismo no nos es benéfico en términos, en términos de, de derechos interculturales a mediados del siglo, del siglo XIX y produce produce un fenómeno un fenómeno de concentración de la riqueza a través de la venta de las tierras de la iglesia y de las tierras de los pueblos originarios no hay en la concepción del 57 ninguna mención ¿sí? a los pueblos originarios de México ya estamos hablando de los no existe el constitucionalismo tiene como proyecto crear una sola nación Claro, este proceso de concentración de la riqueza va a generar grandes desigualdad en México y en el 10 va a crear una, una, otra guerra civil. Otra guerra civil eh, que es, eh, es, una, es una guerra que también se extiende por décadas, no dura hasta el 17, es una guerra mucho más larga, eh, no está ahí en el 10, está ahí en el 14, en el asesinato de solamente como dato curioso, Díaz no tenía, no gastaba mucho ya ejército, Díaz era una dictadura pacífica desde finales, desde los últimos años de 19 y toda la primera década del 10, ya había pacificado al país y no gastaba realmente, no había gasto militar significativo. Incluso cuando Madero se levanta en armas, pues Díaz no tiene tiempo de construir gasto militar. Madero solamente se levanta en el norte del país, toma ciudad Juárez, el paso del norte se llama, es una batalla que dura algunos meses. Hay grupúsculos en el país que manifiestan su adhesión a Madero, pero no hay una guerra civil en México. ¿cuál? Hay grupúsculos que dicen sí estamos a favor de la democratización propuesta por Madero, lo apoyamos, pero no hay guerra en el país. Cuando, eh, cuando Madero toma Ciudad Juárez Díaz dice, señores ¿no? como dijo López Obrador el fin de semana, soltaron al tigre yo no lo voy a controlar pues lo mismo <ríe> muy parecido incluso hay un repito de Díaz que dice, él renunció a la presidencia se fue a Veracruz con un barco y se fue a, a Francia y dijo han soltado al tigre ya, ya no tenía ganas de este, Madero llega a la capital del país, hace elecciones, las gana, y está en la presidencia más o menos un año de tres años. No hubo una guerra civil, este Cuando un segmento del ejército eh, porfirista dirigido por Huerta, traiciona al presidente y lo mata, cobardemente, ¿sí? matan aquí lo que es de Converde, la guerra civil estalla. Es ese es el momento de la guerra y el asesinato de Maderos en 1914. Y van a ver ustedes cómo el gasto militar se eleva tremendamente. En el 14 no se gastaban más de 6 8 puntos del presupuesto en gasto militar. Cuando llega Cardanza a la presidencia en el 17, el presupuesto militar es como el 25 30%. Cuando llegan los de Sonora, cuando llega Obregón y Calles, el presupuesto militar es ya del 45% el, el, el presupuesto del Estado destina el 45% a la unidad solo hasta que llega Díaz Díaz este, Cárdenas va a volver a bajar el presupuesto entonces estamos viendo una guerra muy larga una guerra muy larga que se extiende de 10 con su gran ruptura en el 14 y que se va a extender por 20, por 20 años hasta 1934 6, que es cuando comienza el gasto militar una guerra civil este, que pasa por crear una nueva constitución que no fue nueva el texto decía que se reformaba la del 57 porque deben ustedes tener presente que en el 57 ideológicamente era muy importante Carranza se levanta nada más para defender a la constitución del 57 y por eso llama a su ejército constitucionalista no pues no podía negar a la Constitución del 57 era un factor cohesionador de las serie de esa época entonces, lo que dice el texto de la del 17 es que reforma la del 57 por su contenido es una nueva Constitución ¿sí? es la primera Constitución del mundo del mundo y de la tradición occidental que reconoce los derechos sociales pasamos de, los, de la primera generación de derechos que está en este segmento primera generación a una generación una segunda generación de derechos sociales. Se reconoce la jornada mínima de trabajo, el derecho a la sindicalización en la Constitución, se protege a los menores, se protege a las mujeres, a los centros de trabajo, se reconoce a los para los pueblos originarios, pero aquí es muy interesante el reparto agrario. El reparto agrario se reconoce porque en el 2017 se establecía que el Estado podía expropiar tierras, ¿sí? podía expropiar las haciendas que se habían constituido desde eh, el final de la guerra liberal-conservadora, podía expropiar tierras para dotarlas a los pueblos. Era todo lo que decía el artículo 27. Ese reparto agrario fue, fue, fue muy grande. ¿no? sobre todo en los gobiernos de Lázaro Cárdenas, los gobiernos de la estabilidad lo tuvieron, se radicaliza el reparto agrario, es un último momento de, de importancia es con Luis Echeverría, Luis Echeverría tiene un discurso más social y a veces muy populista, y finalmente el último momento del reparto agrario va a ser con López Portillo. Este reparto agrario generó ciertos elementos de estabilidad en el campo mexicano. Lo que Díaz consiguió eh, con su dictadura es pacificar al campo mexicano. Eh, los generales de la revolución lo van a conseguir con el reparto agrario. Vuelven a pacificar este, al país que era predominantemente agrario mediante este reparto agrario. Pero tampoco reconoce ¿sí? la diversidad cultural de México. Es nuevamente una constitución que pasa por la creación de un estado uninacional, una sola nación. No hay ninguna mención, ¿sí? en la Constitución del 17, no hay ninguna mención a los pueblos originarios. Ninguno. Absolutamente ninguna. No. Es una Constitución con una Carta de Derechos importante, sobre todo en materia social, es la primera del mundo que crea derechos sociales. Pero no hay derechos para los pueblos para originales. Está tratando de crear un Estado duro, sólido, este, basado en una sola nación. iniciar un largo, un largo camino. Este periodo, hasta yo diría 1900, hay una reforma en la Constitución 92, 91 que establece la pluralidad de México, 92. Yo recuerdo ese proyecto, recuerdo ese proyecto antes de que se aprobara, yo ya, yo ya había estudiado derecho estableció en el artículo 4 de la Constitución, la pluralidad cultural de México, no recuerdo exactamente cómo decía, eran dos líneas y medio, no decía gran cosa, pero les da a ustedes una idea de lo que estaba pasando en el mundo. Aquí fuimos innovadores, pero nos comenzamos... nos comenzamos a quedar atrás significativamente en este tema. Vemos eh, una, una constitución que tuvo una innovación social importante, pero que no reconoce los derechos de los, de los pueblos originarios. Sin embargo, esta ruptura en 1948, el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y después todo el fenómeno de convenios internacionales en materia de derechos humanos, van a generar una gran presión para el Estado mexicano, para que reconozca la pluriculturalidad del Estado mexicano. Y esto se reconoce hasta 1992. Es una reforma reactiva. México la hace como una forma de legitimarse, por demás. Sí, gracias. La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente a sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Los juicios y procedimientos agrarios, en que ellos sean parte, tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en el término que establezca la ley. Bueno, son más de tres líneas, seguramente yo tenía un texto mucho más largo y veía menos líneas. eso. Pero esta reforma, ¿sí? esta reforma que. Que establece Salinas paradójicamente, va al mismo tiempo que Salinas quita de la constitución la posibilidad de caer filoso. Es decir, Salinas en el 90 reforma el artículo 27 para eliminar la expropiación y la rotación de los cuerpos este, de tierras equidadas, que de alguna manera habían generado un, un equilibrio en el campo mexicano. Crea una ley agraria la ley agraria, yo recuerdo muy bien el proyecto recuerdo muy bien el, el primer texto de la ley agraria la ley agraria este, posibilita a los comuneros a que mediante asamblea vendan las parcelas particulares de los comuneros entonces si se inicia el proceso inicia el proceso de, de, de venta de las tierras comunales y la paulatina desaparición de los equipos no solamente ya no se pueden constituir porque se quita esta facultad que tiene el presidente, sino además se faculta mediante la ley agraria la posibilidad de que los ejidatarios en la asamblea determinen qué parte la y comienza entonces a privatizarse el ejidatario, crearse propiedad privada. Es 1992. Somos aquí reactivos porque ya hay todo un movimiento internacional en favor de los derechos de los pueblos. Sí, y hay una presión internacional sobre el Estado mexicano para que establezca en su Constitución eh, lo que acabamos de leer. Y el Estado mexicano lo hace por esta presión internacional, pero al mismo tiempo, ¿sí? al mismo tiempo este, expulsa de la Constitución la propiedad colectiva. La propiedad colectiva que tiene su origen en la propiedad colectiva de los pueblos. Esta es la primera primer momento de nuestro constitucionalismo intercultural, pero como ven, han pasado 200 años casi, 190 años desde que el fenómeno constitucional apareció en, en, en, en nuestra tradición. El segundo momento es el 94, pero es mediante el levantamiento del, del ZLM que se pone en la, en la esfera nacional en el territorio de la discusión nacional e internacional los derechos de los, pueblos, de los pueblos originarios va a ser un movimiento social muy largo que va a culminar con la reforma tengo que ir muy rápido que va a culminar con la reforma 1992, 1994, que es el movimiento social de reforma, y vamos a llegar al 2001. Este, en el primer año del gobierno de Fox se modifica el artículo 2 de la Constitución para quedar en los términos en los que ustedes lo eh, ven allí. Es un artículo muy largo, eh, pero es un artículo significativo. Comienza muy mal comienza muy mal porque México dice la nación mexicana es única e indivisible la nación a ver somos un, somos un estado multinacional ¿No? lo que debió haber dicho nuestra constitución es que somos un estado multinacional porque tenemos muchos grupos nacionales eso hubiera sido antropológica y jurídicamente mucho más preciso pero como los partidos y sus representantes tenían miedo de que se balcanizara el país un miedo Absolutamente irracional, porque el zapatismo y los pueblos originarios nunca propusieron separarse del Estado mexicano. ¿sí? Este, pusieron eso, es un muy mal inicio. México no es única, la nación mexicana no es única e indivisible. El Estado mexicano es, eh, es multinacional. Eso hubiera sido la mejor de las definiciones. Bueno, sigue en esto de la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente sus pueblos indígenas que son, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización bien nuevamente, nuevamente esta, esta palabra de colonización esta esta este resabios culturales de los legisladores poner ¿no? de, de, de, de, de, de, de, de estas palabras como colonización como y bueno, si seguimos ustedes comprenderían por qué este artículo no fue aceptado por el STLN había unos, unos acuerdos que se llamaron los acuerdos de que hicieron los representantes del STLN con los representantes del gobierno esencialmente legisladores y algunos representantes del Ejecutivo y esos acuerdos eh, no se respetaron y finalmente Fox para legitimar su gobierno, estamos hablando de una alternancia de un partido en el poder casi 70 años, ¿No? acaso inédito en el mundo, eh? no hay un partido con más años en el poder que el PRI, si contamos estos seis, es el caso más antiguo. Eh, le ganó el partido comunista de, de la Unión Soviética. ¿No? Con esos seis años todavía sigue siendo más antiguo. Más ¿no? Ustedes eh, podrán leer el artículo, es una referencia importante. Cuando menos hay algunos hay algunos avances. ¿no? Eh, se existe en la pluriculturalidad de México. Lamentablemente no se dice que somos un Estado multinacional. Eh, se establece la autonomía, ¿sí? hay una forma autonómica. está en la base A esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia la autonomía para por favor vean ese artículo si ¿sí? es lo que constitucionalmente tenemos para el derecho de los pueblos originarios ¿cuántos minutos tengo? Perdón? muy bien muy bien, 10, pasamos a muy bien, este... Un, un momento para terminar el, el tema. ¿Qué pasa después del 11? Después del 1. Este gran movimiento de 1948, que es un movimiento internacional por los derechos humanos,